El motor Adventure Token está en todas partes en el juego competitivo. El día de hoy vamos a abrir tres cajas de Grand Creators a ver si estamos más cerca de completar nuestro playset. U U U U Box. Listo, vamos a empezar y empezamos con Exosister Exo Elise. Exosister Gibrin y en sector exapitlab nos salió <coughs> FoxyToon, FoxyToon la estábamos buscando. Este también Emergency Teleport también lo estamos buscando. Asofiel, Sister Asofiel, muy bien. Tal vez las ultras son las que vienen más atrás. Aquí está. Wagon. Dangerous Gabu. Emergency Teleport. Y Gibrin. Y aquí está Segamin. Ahí está, a Sofiel. Dragonfly. Y esta es una ultra. Aquí va a venir una ultra porque las ultras vienen hacia atrás. Aquí está. Su Sister Packs. Aquí es GZ Universo Gagwagon Sister Buddies Big Falena Magicor, guerrero de las reliquias. Aquí viene otra ultra. Vamos a ver cuál es. Wow, tributo torrencial en collectors. Wow, vaya, esta, esta es una carta muy muy nostálgica. Muy poderosa en su tiempo, ahora ya no tanto. Muy buena carta. Y ahora ya la tenemos en Collectors Rare. Ahora es que me encanta, me encanta esta rareza. Madame Spider. Sister Ellis. Aquí viene otra Ultra. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Vaya caja! O oh, Una pieza menos del de motor. Brave Token. Ya, nos falta, ya solo nos falta otra de estas. Y un Rito. Dragonfly. Este es el Wandering Griffon Rider Y XYZ Universe Pues vamos a continuar La segunda caja XYZ Universo otra vez otro Gryphon Rider Dangerous Gabo Jibrin y otro Dangerous Gabo nuevamente. Sí, amén. A Sofía. Aquí viene una Ultra. Vamos a ver qué es. Ok, Sofía. Exusiter Badis, la Gocupong, guagón. Okay, aquí viene una ultra, vamos a ver. Vamos a ver qué es... Es un sincro, Missing Dragon, muy bien... No nos había salido... Jeperin... elis Nuevamente... KZ Universo... Dragonfly Asofiel Say Bread of Resurrection está, una ultra más qué curioso, ¿no? que vengan más hacia atrás aquí está una magia y Faithful Adventure muy bien Stella Badis. Y wagon, vamos a ver si completamos al menos una de las cartas. Ok, empezamos con una ultra y es un X10Z. muy bien. Red of Resurrection, Injuris Gabu, Asofiel, Dragonfly. Seamin Badis y otro Grifon Rider Picofalena. Falena parece que viene una ultra y vamos a ver qué es es un monstruo y wow, perfecto la encantadora que nos hacía falta Stella. padre Elis nuevamente y Xyz universo Dangerous Gabo Adam Spider Ha salido Ultra Aquí viene, esta es otra Ultra y ya vi... ¡Y! ¡Ja, <risa> rayos de maturo. Bueno, es Strike. Esta nos salió la vez pasada en Collectors Rare y en Ultra. Ya tenemos dos. Otro Griffon. Estela. The Brain Wagon. Y el último aquí. Me parece que debe de venir una Ultra. Entonces vamos a ver. Ojalá que sea la magia que nos falta. Y no. a Sofiel. Bueno, pues vamos a hacer el recuento de lo que nos salió. Tenemos que en la primera caja nos salió este Foxitun. También nos salió Exosister Exo Packs. Y tributo torrencial en Collectors Rare. Y la este, encantadora de Agua. En la segunda caja nos salió Sofía. Este Amazing Dragon de los Punk. La magia de Faithful Adventure. Y ya en la última caja nos salió lo que es Mikaelis. Otra encantadora del, del templo. Y la última que fue es Strike Kowow. Pasando al resumen vamos a ver el resultado del checklist. Así como el precio de cada una de las cajitas que abrimos. Y pues el total de las metalizadas. Por último vamos a pasar a lo que es la favorita. Que en esta ocasión pues va a ser tributo torrencial. Que nos salió en Collectors Rare. Y pues sí la verdad para mí es una carta muy nostálgica. Que se jugaba bastante cuando yo jugaba Yu-Gi-Oh! hace ya mucho tiempo. Espero que te haya gustado el video y pues nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh! Box.